Thank mm -hmm. you. E concreta a realidade que se projeta pela cidade em cada rosto o inadiável é o pressuposto para o inevitável voraz motor Justifica o contexto. Gera tudo. resistencia, a submisión mecánica para sobrevivencia en la solidón urbana de una clara conciencia que completa la ecuación humana. Basta de retórica vacía. La economía plástica, ganancia tóxica fría, pesada, pesada consecuencia, que se ciprofón. Retórica vacia Economia plástica Ganância tóxica fria Pesada com segurança